¿Qué tal muchachos? El día de hoy les voy a compartir un masito que funciona bastante bien en este metajuego luego de los cambios OTA. Como ustedes saben, los mazos de cera se han vuelto bastante fuertes a raíz de todos estos nerfeos y bosteos que han habido. Sobre todo porque en este mazo estamos viendo en estos momentos unas cartitas que también han sido bosteadas en el último ajuste de equilibrio. Y las cartas que han sido beneficiadas luego de estos ajustes han sido nada más ni nada menos que Encantres y Shana. Estas dos cartitas integran muy bien este masito, sobre todo Encantres, ya se encontraba aquí desde siempre, pero acá Shana muchachos, viene a dar unas cositas nuevas, viene a ofrecer un poquito más de explosión, poniendo estas cartitas de coste 1 que por ahí te pueden dar la victoria generalmente en turnos finales, de todas maneras las sinergias las voy a estar explicando más a fondo conforme vayamos avanzando en el video con el tema de la explicación de mazos, y una de las cosas buenas que le ha pasado a este mazo también es que debido a todos estos ajustes que han habido, el mazo de rampeo se ha debilitado bastante, como ustedes sabrán, estos 2 de poder que le han dejado a Sandman, que es el principal counter de los mazos de cera generalmente, ha hecho que este mazo de sandman de rampeo se vaya al tier B y ya no sea tan usado como antes esto quiere decir que este mazo pues se pone más relevante más importante en el caso de todos los mazos que generalmente usan cartitas pequeñas y tratan de buscar la explosión de turno final hace que sea bastante viable de seguro muchos me van a preguntar aquí que no tienen Jeff Y cómo van a hacer para reemplazar esta cartita de acá Bueno muchachos, ahí es bastante fácil la verdad Jeff aquí tiene muchos reemplazos y bastante viables Jeff acá más que todo está hecho para poder sorprender al oponente Como es un coste bajito con 3 de poder Se puede insertar en mazos donde están utilizando Profesor X O se pueden utilizar, eh, insertar en ubicaciones donde generalmente no se pueden jugar cartas Pero de todas maneras, algunos cambios o algunos reemplazos Que son bastante buenos en este masito Inmediatamente si quieres ver el tema de movimiento porque aparte jeff eh, combina muy bien con tormenta también por el hecho de que se puede mover a su a su ubicación o se puede jugar en su ubicación inundada pues en este caso también podrías poner a nightcrawler no es como una cosa parecida que claro que no tiene el tema del de que se salta encima de las reglas pero si en caso por ahí lanzas tormenta en un lugar y ya tenías previamente jugado al Nightcrawler, crawler pues después lo puedes mover a la ubicación inundada ganando dos puntitos más de poder otra cardita más por ahí que podrías utilizar de repente para ese tipo de no sé para ese tipo de sinergias de acá, de acá también Podría ser por ejemplo Mojo. Mojo también es una carta buena. Ya que generalmente acá tienes juegas con ubicaciones llenas al final del turno. O al final de la partida. Entonces Mojo acá también podría ser una gran carta. Por ahí que podría bostearse. Otra carta también acá que podría ser buena. De repente tal vez acá yo creo que Scarlet Witcher. También es una carta bastante buena. Que si en caso te toca una ubicación desfavorable Pues Puedes jugar Scarlet Witcher ahí para tratar de cambiar el resultado. Otra carta con la cual puedes jugar también con reemplazo. Podría ser Sentinel también. Que es una carta que si en caso te tocan. No sé, si en caso robas cartas muy altas De repente las cartas de coste 4 las robas Primero, por ahí te sale un Sentinel Y Sentinel te da juego para que estés jugando a tiempo Siempre turno 3, turno 4, de repente Por ahí siempre te da algo para jugar Y por último, otra carta de coste 2 Que podría también tener un buen reemplazo Sería lizar aunque si te estás Jugando en un Mirror con otro mazo también Que está jugando muchas cartas al final Así como tú y suele llenar todas las ubicaciones Pues ahí tienes el, el riesgo de que lizar se vaya pues a menos 4 de poder Pero de todas maneras es una carta bastante interesante que también podría ser reemplazado por Jeff, y acá muchachos nos vamos rápidamente con la explicación de este masito coste 1 Nova, la primera carta que vamos a explicar acá, es una carta bastante sencilla la única carta de coste 1, es una carta que va a sinergiar directamente con Killmonger, es que la idea de esta de este Nova de acá con Killmonger es que trates de utilizarlo en el momento donde puedas bostear la mayor cantidad de cartas, eso ya lo sabemos todos por esa razón, es que Nova aquí hace un gran papel también, luego nos vamos con Hit Monkey una carta que va a hacer que este mazo de cera cobre mucha mayor Fuerza en el turno final generalmente Vas a querer jugar a Monkey Con todos los eh, reducciones de coste Que hace ser en turno 5 previamente Entonces en turno final tienes varias cartitas Acá de coste 2, coste 3 O coste 4 que van a estar costando un poquito menos Lo cual te va a permitir jugar más cartas Y así tener un Hit Monkey más mamado Y acá nos vamos con la siguiente carta que vendría a ser Sabu, esta cartita de acá muchachos Es sinergia directamente con cartas de coste 4 Y acá tenemos Shanchi, Shanna Y Encantres, estas tres cartitas de acá Van a ser muy importantes es que Sabu también les vaya a reducir el coste e inclusive si Zera le reduce el coste después más adelante pues imagínate las juegas por 2 de energía y esa cosa es bastante buena la verdad para generalmente explotar muy bien en turno final sobre todo que Shanshi es un buen counter también contra 3 cartas grandes Yana es una carta que te va a poner más cartas de coste 1 o sea te va a ampliar más la mesa por ahí con cartas aleatorias de coste 1 que puede hacer ganar incluso la partida por diferencia de poder y en cantres que viene a ser otra carta ahorita que tiene un muy buen stat que pues eh, digamos está hecha más que todo para counter, pero bien pasemos a la siguiente carta de acá que sería Jeff, esta cartita de acá muchachos es una carta de factor sorpresa generalmente lanzarla o jugarla directamente en ubicaciones donde está prohibido jugar no y simplemente Jeff se pasa todas las reglas por arriba, así que acá esta cartita es muy buena pero ya les comenté todos los reemplazos que puede tener un poquito más antes en el video, así que ya saben acá Jeff es una buena carta pero tiene muchos reemplazos también, y aquí muchachos nos vamos con misterio que a pesar de ser una carta de coste 2 es como si hubiese jugado 3 cartas por ese coste es muy interesante con el tema de las ilusiones porque acá tenemos unas sinergias muy interesantes con bishop o con el mismo hit monkey también si tú lanzas misterio y lanzas hit monkey pues hit monkey se va a un 2-6 si lanzas a Bishop y lanzas luego a Misterio, igual Bishop se va a bostear 3 de poder, es una cosa muy buena acá el poder lanzar a Misterio, inclusive por ahí si lanzas a un Nova de repente previamente lo haces explotar y están las ilusiones con el Misterio pues todo se va a bostear y eso también es una cosa bastante interesante, luego nos vamos con Bishop, una de las cartas más importantes de este masito también por el hecho de que cuando vas a tener los descuentos de Cera y Sabu pues te permite jugar más cartitas y con esto Bishop también tiene la oportunidad de bostearse con más poder, ahora nos vamos con Tormenta Tormenta también es una cartita muchachos que sirve. Sí para poder tratar de conquistar una ubicación que el oponente no esté jugando generalmente son ubicaciones que no sean muy favorables en este caso puede ser Bormir o puede ser ubicaciones que te dan menos 1, menos 2, menos 3 de, de poder negativo donde sabes que el oponente no va a jugar o Minas de Vibranium o, o las estas o Lechuguilla ¿no? hay otra, otra ubicación que se llama Lechuguilla también que es bastante buena ahí donde el oponente generalmente no juega y ahí es tu oportunidad para jugar Tormenta y tratar de tomar esa ubicación y aquí ahora muchachos nos vamos con Killmonger, esta cartita de acá es una carta que puede llegar a tener dos funciones muy específicas, la primera es combo con Nova directamente, lo rompes a Nova, Nova bostea lo demás que tengas en tu eh, jugado justamente en las diferentes ubicaciones o si no también puedes contener a otras cartas también o a otros mazos del oponente que tenga cartas de coste 1 que sean Kazu generalmente o que hayan lanzado por ahí un Sunspot de repente como en los mazos de rampeo y Killmonger acá es bastante bueno para poder debilitar mucho al oponente rompiéndole de esas cartas, incluso hay gente que juega Continuos también, donde juega Ant-Man y esas cosas Plagg también con Killmonger, ahí también Le destruyes toda la estrategia Ahora, acá con Killmonger tienes que tener mucho cuidado En el orden justamente de juego Porque si tienes una Yanna con Killmonger Vas a tener que lanzar a veces forzadamente Incluso el Killmonger, para luego poder Jugar a Yanna y poder tener a tus costes uno Sin problemas sin que el Killmonger Pueda eliminarlos, y ahora nos vamos con shang que esta es una carta que se usa por excelencia En este tipo de masitos también, que es un muy Buen counter contra cartas grandes de más de 9 de poder, como ustedes ya saben Shang-Chi acá, tienen que lanzarlo generalmente sin prioridad para que puedas tratar de agarrar alguna carta de poder alto y así poder eliminarla en el turno final, ahora nos vamos con Shanna muchachos que esta carta pues es un añadido bastante bueno en este masito que te va a dar más poder justamente en presencia de ubicaciones así como el mismo Doctor Doom, solamente que Shanna puede jugarse incluso hasta por coste 2 y combinas a Sabu y a Ser aquí y lo que va a pasar con Shanna acá es que te va a dar de manera aleatoria cartas de coste 1, esto puede puede ser bueno o malo también a veces ¿eh? lo ideal es jugarla a Shanna en turno final porque si la juegas en turno 3 o en turno 4 de repente puedes lanzar un Sabo en turno 2 y en turno 3 estás jugando a Shanna y de repente por ahí a veces pasa muchachos que te puede poner un evo mo y te bloquea totalmente la ubicación y ya no te va a dejar jugar nada ahí así que tienes que tener mucho cuidado con eso hay cartas de coste 1 que pueden ser perjudiciales para ti como hay otras que de repente también te pueden ayudar a remontar toda la partida pero en eso tienes que tener bastante cuidado y ver eh, la situación en la que tú te encuentras dentro de la partida para ver si vale o no vale la pena lanzar a Shanna en turno 3 o turno 4. Yo preferiría también lanzarla generalmente de final. Ahora... Acá también hay una buena combinación, como saben Shanna la han bosteado y ahora tiene 4 de poder, o sea tú puedes utilizar a Tormenta en turno 3 de repente para tomar una ubicación y a Shanna lo utilizas en turno 4 en una ubicación de Tormenta, aparte de esto pues te va, eh, te va a respaldar Shanna con una carta en esa misma ubicación de coste 1, lo cual puede ser una carta que tenga de 2 de poder hasta 5 o 7 de poder con Ebon y Mo, ¿verdad? Entonces si pasa eso puedes tomar definitivamente esa ubicación y así puedes asegurar digamos una ubicación para luego ya solamente luchar por alguna de las otras otras dos y ahora nos vamos con encantres esta otra carta también que ha sido bosteada y que es una de las más favoritas en este mazo también encantres generalmente te va a tratar de defender de cartas como eh, darkhawk dinos que está utilizando el oponente o también patro que se está jugando bastante pero que también ahora debido a la presencia fuerte que tiene encantres acá estas cartas están disminuyendo ¿no? el uso de estos mazos se ha visto debilitado bastante e inclusive por ahí si te lanzan con rampeo el se podría decir el sandman quizás le tiras un encantres también ahí en el turno turno 5 para que el turno 6 pueda jugar más cartitas al menos pero está muy interesante la verdad la interacción que tiene cantres o el poder que tiene cantres acá sobre todo eh, con, con lo que le han hecho al subirle los stats porque prácticamente si bien no usas la habilidad de todas maneras sigue valiendo bastante por el gran poder que le han subido y finalmente muchachos nos vamos con cera una carta de coste 5 una de las mejores cartas que tiene este juego para este tipo de mazos como sabes acá cera le baja pues en general a todos menos uno de energía y así te permite jugar en turno final Varias cartitas digamos Por coste 1 o por coste 2 inclusive pudiendo jugar pues no sé 3, 4, 5 cartas es una cosa increíble La verdad lo que puede hacer ser acá Puede llegar a hacer que ese monito Puede que pueda quedar en 8 o 10 De poder incluso así que Te invito a que pongas a hacer en este mazo porque esta Carta es de las mejores y es la que justamente Hace los arquetipos Acá de ser control en este caso Estamos hablando de este ser a boons Pero también hay ser a o sea Han salido a raíz de todos estos ajustes eh, como te digo han salido varias versiones de cera pero esta versión de acá lo encontró muy interesante si por ahí tú quieres jugar otra versión de cera que no sea lo, lo típico de cera control o de repente lo típico tal vez de repente también de cera surfer esta cera también está bastante genial ahora con Shanaki, pero bien muchachos ya hemos terminado con toda la teoría y ahora sí empezamos con los gameplays a ver, comenzamos entonces tranquilo hmm, ya... Por acá Muy bien Perfecto A ponerlo acá este perro Muy bien, por acá Comenzamos Hola adicto, ¿cómo estás señor? Bienvenido Muy buenas noches, muchas gracias Ya anda todavía al final, ¿no? Misterio también debería lanzarlo de final. Oh, lo yo. Ah, yo voy a terminar lanzando Shanna ahorita, creo, ¿eh? Va a terminar lanzando Shanna ahorita, creo, viejo. Tengo la manía de hacerle clic a tus cartas para ver los efectos como que estuvieras jugando que Gil dice. Pues está bien, está bien. Está bien que te metas de esa manera, viejo, al stream. Me parece genial. Ojalá hubiese eso, ¿eh? Ojalá. Yo creo que más adelante van a hacer algún overlay. Así como hicieron con Harson en algún momento. Ojalá. A ver... Shana, Toma perro hmm. Me dio what? Me dio Ghost Uy. <risa> Trajo al mismo al finap Igual que salió bien Le salió bien Ya yeah. A ver Comenzamos con esto acá Lo genial es que tenemos a Ghost acá viejo Ya yeah, vamos a poner aquí a Cera. Que no nos molesta para nada ponerla ahí Capitana Marvel. Mira qué bonita su, su variante de Capitana Marvel. Qué linda. Ya. Yeah. Ya, claro, Capitana Marvel acá me va a ganar. Uy, carajo. Acá misterio no va a servir. No me salió Shang-Chi acá. Ok, Sanspot se puede morir. Pero se va a morir también. Bueno, ya. Yeah. Ojalá hubiese tenido Shanshi acá, viejo. No salió... No salió este perro A ver, espérate Claro, igual se tiró Killmonger Misterio En realidad debería ser Esto por acá Sí, igual Bishop se va a mamar bastante Ah, él lo debería mover por acá La derecha ni, ni la... Ni, ni estoy para pelear la derecha acá Claro, acá debería ponerlo al monito primero, de todas maneras, ¿no? Pues, ¿por qué no? Podría hacer esto así al final y de repente dejarlo al mono ahí. Pues, bueno, puede ser. A ver qué cosa sale de esto, muchachos. Vamos. ¡Vamos, por favor! A ver, dime que sí. Yo soy el que va a salir al final, ¿eh? Uy, Doom. Uf. Menos mal que no tiene Washington ahí. Bien, viejo. Está genial entonces. A ver. Creo que se puede o no se puede acá. Vamos, por favor, que se juegue esa cartita de una vez. A ver, sale bonito. Ah, ah, ah. Ya. Está más que suficiente creo acá, ¿no? Le quitamos el sunspot al medio también de paso. Está genial toda la, toda la cosa acá. Vamos a poner algo movido aquí. Más alto, más lejos, más rápido. Ya. Vamos, perro, toma. Victoria. Victoria. Muy bien, esto por acá, bueno, hay más. Cambia las ubicaciones en turno. Ah, esta es otra porquería también. <ríe> Claro, el tema es que este man si ve que tiro otro mente acaba a tirar seguramente para la izquierda. No creo que tire para la izquierda, tira al medio seguramente. O a la derecha ahorita, más posible es a la derecha. Ok. Bien, otórgame tu poder. Oh. Bien, to, otórgame tu poder. ¿Puedo tirar un encantres ahí directamente? Uh -huh. Claro, de todas maneras, la izquierda tenemos para poner cosas ahí, ¿no? Solamente vamos a poder poner cera. Oh shit. Claro, no puedo poner cera. El, el es al medio, me mato yo solito ahí. ¿eh? Esto acá, seguramente. Ya, viejo, está difícil ganar eso. Ah, Ahora va a depender mucho de dónde se van las cartas acá. Vamos a poner esto acá, sí. A ver, le juego una carta más. Modok. A ver, va a volver para la derecha. Bien. Moon Knight, Apocalipsis. Ya indudablemente ahí está perdido eso, sí o no. Dime que Modok se va a la derecha también, por favor. Sería mucho pedir. Sería mucho pedir. Sería mucho pedir. <ríe> No, no, no, parece que no fue mucho pedir. A ver. Ya. El problema está. Claro, él ni siquiera. Él va a lanzar apocalipsis a la. Estoy seguro que va a lanzar apocalipsis acá. Quiero obtener la mayor cantidad de poder. Esto acá. A ver, espérate. Si queremos hacerlo bien. Primero esto. Esto y nada más, ¿verdad? Ahí cuando tenemos 4-7 Claro, tenemos ahí 10 de poder Más el poder adicional que traiga la otra cosa Vamos a ver si la quiere jugar Estamos sin priva así que está bueno acá Shanshi Tiene solamente dos cartas, ¿eh? Acá va a tirar Apocalipsis sí o sí, Es muy probable O es Apocalipsis o ese eh, ¿Ves? Apocalipsis de, de cajón era De cajón Apocalipsis acá No había otra cosa, ¿eh? A ver, Yanda, ¿qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Excelente, eh. Cuatro cubos, perro. Victoria. ¿Cómo está, Dimasio? Muy buenas. Dorado con fondo dorado. Ah, ya, bueno, pese pues más adelante, pero pues conforme se juegue más. Pero ahorita sí con fondo doradito. Mientras tanto, pa, tú sabes, para pobre viejo, está bien, pe, viejo. También adicto se va de frente a los millones. Pe viejo es que adicto, adicto es regio, pe viejo. Tiene plata. Tiene potenciadores. Tiene una mina de potenciadores el señor, viejo. ¿Cuántos juegos vas a...? ¿Pero vas a pasarlos o solamente lo vas a jugar un ratito nomás? Miércoles. A ver, ¿clinter acá o el best View? Tengo hasta este gron acá para reventarlo, ¿eh? Bien. Bien, casi lo pongo en clinter, pero algo, algo, me, algo me hacía sentir de que no. No era buena idea. Electro. Ya, este gron lo tengo que poner de final entonces. Este gron es de final acá. Esto va casi definitivamente. Por si me quiere poner un octopus. De verdad. Creo que sería lo mejor ahorita. ¡Oh! ¡Oh my God! ¡No! ¡No! ¿Por qué me pone ni justo en el lugar donde puedo haber puesto un estegrón? A ver, espérate. Voy a tener que salvar la cosa acá, ¿eh? Ahora hay que romper esto, sí. Más de lo que pierdo que lo que gano, creo acá. Bueno. Hay que jugar lo que se tiene que jugar. Debe... Ya espérate, pero ya se quedó con el, los puntos, ¿verdad? Mmm... <risa> ¿Qué voy a hacer, viejo? Esto está complicado. Él puede, jugar, él puede jugar más de una carta en realidad, ¿no? Lo juego por stats a Shang-Chi nomás, pues no hay nada mejor que jugar por stats. A ver, lo normal es que sea un Doctor Doom con un Odin, sí o no. ¿Cómo le voy a ganar acá? Si sale Doctor Doom solito, son 7 de poder. Si sale un Odín y lo llevo a patear con Estegro en otro lado, me va a ganar igual, ¿no? Con esos 5 de poder me gana. Los 5 de poder sumado más la presencia de Odin en cualquier otra ubicación me va a ganar igual. ¿Hasta qué problema aún? De todas maneras, quiero ver qué cosa tenía acá. Vamos a ver, vamos a pagar dos cubitos para ver de todas maneras qué cosa tenía acá. ¡Hala! Ok, pero, ¡ey! ¡Ey! ¿Qué cosa tenía ahí, viejo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye, Estegron, eres lo máximo! ¡Estegron, eres lo máximo, viejo! ¡Eres lo máximo, Estegron! ¡Así se hace! ¡Esas son las partidas que yo quiero ver siempre! ¡Vamos! Y por esa razón es que el, el, la diferencia entre jugar y agregar está en que sí cuando que Shanna sí puede agregar en, en ubicaciones como inundaciones. Y Misterio no puede añadir ilusiones ahí porque no es añadir. Sino es que está jugando y no puede jugar donde ya no se puede jugar. Está bacán su, su lógica ahí. Ok. Esto por acá. Voy a poner un Darjo ahí me recontragana. pero veremos a ver qué va a hacer. Es Dime que vas a lanzar Darjo ahí, por favor. Bueno. Eso no me molesta. Mmm, da madre. Oh. Qué cochina suerte, viejo. A ver, espérate, todavía podemos sacar a hacer esto. Es lo único que puedo hacer. Lo otro es que haga estos dos. Que también podría ser. Vamos a ver qué haces. Tifoid. Uy, acá no me conviene entonces tirarle a. Hasta que me ganó con todo, eh. Ay, ay, ay, vamos a ver Y acá podría poner una cera así. Si tiro una cera ahí de ese lado me va a terminar bloqueando yo solito Mmm, bro Bro Falta una cartita más. shang ¿Eres tú shang No, pero es Hitmonkey. Monkey. Pues no está mal. Acá no me conviene tirarle encantres. Pero Hitmonkey Monkey sí. Más que suficiente, ¿no? Él también tiene un montón de cartas para jugar ahí. Bueno, pelea. ¡Ah, oh, la mierda! Tiene que tener sí acá al... Pero espérate, tiene, ¿tiene encantres al medio. Probablemente sí. Ya. Yeah. Ok, misterio. Ya, yeah. eso quiere decir que el medio lo tenemos ganado, supuestamente. Pero él tiene todo menos uno, viejo. ¡Oh, shit! ¡No! ¡Uy, no! <ríe> Casi viejo. ¡A ah, la miércoles! Buena jugada. Ah, tenía tu tóxico ahí, pues, viejo. Eh, Destruye. Ya. Lugar para tormenta, seguramente. Misterio va a quedar para final, ¿no? A ver, acá también hay otro tema. Es el Camartage. Ahí es para tirar el mono. Es lo único que tengo. Tengo Shanna y mono para, para aprovecharlo bastante ahí, ¿no? Moyo World. Bueno, vamos a tirar eso por acá. Vamos a ver qué vas a hacer. Qué locura. Tenía... Bien. Eso va a estar más complicado el Mr. Neatis con Camarta ya muy bien. Claro, le puedo tirar encantres en este lado. Tendrá, a ver, tendrá Darkhawk seguramente que lo tiene, ¿eh? La que me dejó medio, medio rara la jugada de este mazo. Vamos a ver, espero que no juegues nada a la izquierda, viejo. Él debe estar pensando, también se debería jugar. Y jugó Bast. Super Scroll. Ya, ser acá le beneficia a él. Hola oh, Stray, ¿cómo estás? ¿Qué tal? A ver, Vas me puede, a ver, me puede ayudar a ganar. Pero tendría que tirarlo de final. ¿A qué suerte tienes, cabrón. A ver, esto acá sí. Mm, lo enfrentamos con todo igual. A ver, no juega nada. Debe tener, debe tener la forma de cómo me va a reventar acá. Yo salgo de final, ¿verdad? Tengo que tirarle una cartita más. Nada, solamente puedo tirarle esto. Esto de acá, sí. Es más. Espérate. Tú espérate. Bueno, misterios son cuatro de poder acá en realidad, ¿no? Voy a llenar prácticamente todas las ubicaciones He jugado bien He jugado en el orden sí, ¿no? Esto, esto Y esto de final, ¿no? Lo que no me gusta es que voy a poner un Misterio, pero igual, o sea, ya Ese base es el que lo puede hacer perder ahí Pero bueno, me voy Me voy con todo, turno final, vamos A ver Vamos, Shanna, por favor, quiero ver Quiero ver ese trigger en el camartalle. eh Vamos, Yana. Vamos, Yana. Quiero ver ese casino en el Camartage. Tú misma eres. A menos que él quiera perder. A menos que él vaya todo al medio. ¿eh? No sé si tenga este combo con White Tiger. Vamos a ver qué hace. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? perro? ¿Qué vas a hacer? Uy. No, pero igual no, igualito no me ganarías así eh. Ay, eso duele Eso es doloroso Eso es doloroso pa. Ay Ay, oh my god ¿Qué cosa tienes ahí? Ya, yeah, ok Creo que se puede ganar igual Creo que se puede ganar igual Ese puntito Ese puntito con Bass Va a hacer toda la diferencia creo en esta partida O no Ah, sí, sí va a hacer la diferencia. Deadpool viejo. Listo, lo hemos logrado, ¿eh? Contra una... Mira, ha sido contra una mano final de Mr. Negative. Haberle ganado eso no es cualquier cosa, ¿eh? Muy bien. La única carta de coste 1 que tengo nada más acá en este mazo, ¿no? Muy bien. Mmm. Patriot. Oh, destrucción Ok, señor Vamos a ponernos por acá Bueno, ese es Patriot Está bien en acá Por fin Puedo destruirle con Killmonger una vez antes de hacer la otra jugada Sí, porque ya tengo para, que, para hacer después era, ¿no? Damos, vamos, vamos. Comienza a lanzar la vaina. Comienza a lanzar la vaina, por favor. Eh. Tú mismo eres, perro. A ver. No, no quiere lanzarlo. No quiero ganar prio acá. Ok. No quiero ganar prio acá. ¿Super Skrull? Mm, de que lo deja todo para el final este Don Pendelvis. De hecho que tiene que lanzar Patriot y todo al medio seguramente, ¿no? El tema que es que está bien complicado ganar igual, ¿eh? ¿Qué me renta más aquí? Esto tiene 4 de poder... 3 de poder... Más uno, más algo que salga de coste 1 acá. O sea que se si tira Petro de a la izquierda... Eso sí va a molestar un montón, eh. Pero si tira al medio... Estamos genial. Porque anularle el super scroll... ¿Para qué? tiene sentido... Ya bueno, el riesgo es el riesgo, vamos. Tiró Petro. perfecto. ¡Let's go, baby. Pero todavía no se ha ganado, eh. Ay, Shocker. No sé si voy a poder ganar, León. Veamos. Vamos a ver. Acá lo regresamos a unos simples mortales nuevamente. El tema acá, 9. Uh, tú Bien Toma perro Perfecto Victoria. Ahí estamos Ya esto para acá No queda otra. Creo que pondría esto acá nomás. Hasta que come ganas de moverlo a esto ahorita. Porque esas cuatro cartitas me pueden hacer bastante bien. Ah, miércoles. ¿Me va a ganar igual? ¡Oh! Uy, ya que está buenazo para hacerle el... aquí quita, no me ganas de tirar encantres una vez acá. Creo que está mejor, ¿no? En Canters acá creo que está mejor ahorita ya. No queda de otra. ¿Sabes qué? Seguramente va a tirar Doctor Doom aquí. Ah, su madre parece, ¿no? Parece jugar de Doctor Doom acá. Parece eh, jugar... No, no puede ser jugar de Doctor Doom acá esto. Ya. Claro, igual se la va a jugar. Ya, ya está con el orgullo encima el hombre ya. Acá la juega así o sí. 2-2 Acá puede llegar a 10 de poder Era para dejarlo, ¿no? Si hubiese tirado Black Panther yo le tiraba un chanchi y Mataba al Black Panther, viejo Ahora ya no puedo ¿Se la va a jugar? Si te la vas a jugar estoy dispuesto a pelearlo. eh. Pero creo que acá lo más cuerdo vendría, vendría a ser este Shanna. Esto es mejor que tiene 4 de poder. Es que no tengo prioridad. No sirve de nada hacer Shang-Chi acá. Vamos ya. Si te decides arriesgar. Ok, se decidió arriesgar. Ok, dale, dale, viejo. Te, te llevas tus ocho cubos y te lo mereces, eh. ¡Ay! ¡Goles que no haces! ¡Goles que te hacen! ¡Vamos! lo que te puedo decir es que me divirtió bastante con este masito, la verdad yo no esperaba jugar a Shanna, es más no le tenía mucha fe a Shanna incluso cuando recién eh, salió esta cartita pues como serie 5, pero ahora con el hecho del bosteo que le han puesto a Shanna acá y es como que hace que sea, ¿no? uno se la piense un poquito más de repente y considere probar a Shanna en un mazo y para que Shanna se ha podido eh, digamos este, destacar eh, bastante eh. Me, me ha sorprendido mucho el, la forma, el performance que ha tenido Shanna en este mazo y si ustedes por ahí la tienen y no les están usando, pues acá en este mazo puede ser una gran oportunidad para que la puedan probar y puedan ver qué tal le funciona pero ya saben muchachos, si tienen cualquier duda o consulta la pueden hacer aquí en los comentarios estoy aquí para poder responder cualquier duda que puedan tener con respecto al uso de este masito como les dije, ya hablé de los reemplazos, ya hablé de varias cositas acá que son importantes hay muchos detalles también que los van a encontrar en los gameplays, los invito a ver todos los gameplays para que ustedes puedan eh, ver exactamente cómo se tiene que jugar este masito, cómo se tiene que pilotear para que puedan tratar de sacar la mayor cantidad de cubos por parte como ya saben estoy de lunes a viernes por las noches haciendo transmisiones en vivo me pueden ver en la plataforma morada el enlace lo encuentran en la descripción de este video muchachos así que ya sabes te espero allí un abrazo para ti